Iba por Costanera el domingo a las 2 y media de la tarde. un limpia de vidrio se me acerca, me pide, me tira el agua, lo que les pasa a todo el mundo. Le dije que no necesitaba que me limpiaran el vidrio. Esta persona se puso agresiva. Eh, yo quise evitar la agresión yéndome. Eh, incluso hasta eh, las filmaciones que salen de las cámaras de la ciudad donde... ...me voy del lado de contramano... ¿Nunca lo insultaste? ¿Nunca le ofreciste pelea? No, eso está todo filmado en las cámaras de seguridad... Eh, ...nunca me quise bajar, nunca nada... Eh, ...el tipo directamente de, de mi camioneta... Yo, no queré, ...yo por no querer a er, pisarlo... ...el tipo se vuelve de nuevo a, a meterse por la ventanilla... Y ahí es cuando recibo el primer impacto que me atraviesa con el palo, de que eso sí lo recuerdo, en un palo de escoba. El mismo palo de limpiar el vidrio. Exactamente. Te pega eh, con, el, con, con la parte dura, digamos. Exactamente. Así. De punta, Ajá. ingresa por el lente derecho y ahí se entierra en mi pómulo y ahí pierdo el conocimiento y quedo tirado dentro de la camioneta. Pero hay una persona que te ve y dice que mientras vos estás inconsciente, él te sigue pegando. Hay un policía que es testigo, que ya dio su testimonio y me dijo que me había pegado un par de veces. Yo no lo sé, porque estuve inconsciente. La gente, los testigos ahí, me sacan de la camioneta, llaman a la ambulancia, la ambulancia la verdad que no tardó casi nada. La enfermera me atiende de urgencia y, y piden por favor que me trasladen de urgencia al hospital lo posible al hospital central que estaba en modo cuadra bastante graves te atendieron, me dijiste dos oftalmólogos, te van a poder tres. salvar tres, te van a poder salvar el ojo me dijiste. el ojo voy a seguir en, lo van a seguir viendo me hicieron una cirugía me sacaron los vidrios al igual que los vidrios que tengo que tenía dentro del pómulo eh, tengo fractura eh, pérdida del nervio sensitivo que el, lo voy a perder por vida que es la sensación, el que nos da la sensibilidad. ¿Y por día lo vas a perder? Sí, ayer tuve esa noticia porque tengo una operación, una cirugía maxilofacial, y tengo tan destruido el, los huesos que tenemos acá que no va a poder ser. Y ahí me dicen ayer, son tres médicos los que me atienden ayer, y me dicen que he perdido el nervio de, sensi, de la sensibilidad. Está totalmente destruido y eso no se regenera. Lo que voy a tener de por vida, la sensación de la anestesia de cuando uno va al dentista. De tenerlo adormecido. ¿Qué, ¿Qué pasó con la persona que te golpea el limpia vidrio? ¿Se quiere escapar y la misma gente lo detiene? Eh, los testigos, que les agradezco mucho a todos los testigos, eh, eh, lo ellos lo persiguen. Eh, durante creo que tres, cuatro, cuadros porque después me, me escriben esta gente lo linchan y eh, lo detienen Está todo el país conmovido por el caso Baezosa Sosa y esa hazaña sin sentido mm. y esto también tiene una hazaña sin sentido porque perfectamente te podría haber matado con ese palo y esos golpes eh, No soy el primero, no sé si sabían hay muchos casos lo que pasa es que nadie habla por miedo me han escrito muchas personas que lo he estado diciendo, muchas, pero muchas personas. Tengo miles de mensajes para mostrar ¿Con problemas con limpia vidrio? Sí, eh, sobre todo muchas mujeres que han sido escupidas, que han sido, las han pegado, las han maltratado, las han amenazado, todo para que le den dinero. Evidentemente no hay que generalizar, porque uno también conoce virus que son muy honrados, pero algunos son muy violentos. Eh, y sí, obviamente. Bueno, este tipo, si ven la causa, tiene un prontuario muy grande, es asesino, mató a gente, ha sido, eh, también tiene una causa por robo a mano armada, por robo de armas, eh, violencia de género, bueno, es... Eso tenemos que averiguar con Fiscalía, si tiene un asesinato, ¿qué hace en la calle esa persona? La última que quiero hacerte, ¿cómo sigue tu vida? ¿Cuándo podés tener algo parecido a una vida normal, volver a trabajar? Mi vida normal la consulté justamente, ahí. me dijeron que más o menos voy a tener una recuperación dentro de más aproximadamente dos meses, más o menos normal. Dos meses para volver a tu vida normal. Uh -huh. Sí. ¿Y esa sensación de adormecimiento en la cara que no se te va a ir más, te dijeron? No, no, no, no porque ese nervio se destruyó por completo. Ese nervio no se regenera. Eh, así que nada, lo perdí. Bueno, eh. gracias por recibirnos en tu casa y vamos a seguir la causa y, y nada. Bueno, es tremendo lo que te ha tocado vivir. Muchas gracias, les agradezco mucho. Lo hago para que sirva de algo, para la redundancia. Eh, y que esto se tiene que terminar. La violencia no lleva a ningún lado.